Trabajando su día libre, que no es lo mismo sí, A lo mejor está trabajando grande Por eso está ganando más plata Don ¿eh? paso yo, yo, pásame todos los, los vasos, voy a agarrar unas puertas ¿Qué El tipo de vasos? Vasos sí. no, ¿Eh? de los baches Vamos papá Nuevo, mujeres ¿Te vas loca? Nuevo no, no, no, va barro Ay, tanto que se despide Te digo, fíjame Te digo, no hay que business? Lo siento, No tapas. ¿Una tapa lo que hay son tapas? tapas? parece que tengo unos cuantos ¿no? Pero de puertas ¿Qué Porque el tapa no quiere tenerlo. No, pero el deje que va a ser Quiero contener el salgato, pero no quiero matar con eso. Claro, ya, ya, ya, ya, se ese ¿Ahora sí? No. Vete, ¿Me queda un